Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto. Verbos terminados en AR video número 13. Imperfect tense. Verbs ending in AR video number 13. Acentuar. To emphasize. Yo acentuaba Tú acentuabas. Él, ella, usted acentuaba. Nosotros, nosotras acentuábamos. Vosotros, vosotras acentuabais. Ellos, ellas, ustedes acentuaban. Yo no acentuaba las palabras correctamente. Actuar. To act. Yo actuaba, tú actuabas, él, ella, usted actuaba, nosotros, nosotras actuábamos, vosotros, vosotras actuabais, ellos, ellas, ustedes actuaban. Tú actuabas muy bien en el colegio. Continuar. To continue. Yo continuaba, tú continuabas, él, ella, usted continuaba, nosotros, nosotras continuábamos, vosotros, vosotras continuabais, ellos, ellas, ustedes continuaban. Oscar continuaba con sus estudios de medicina. Efectuar. To effect. Yo efectuaba, tú efectuabas, él, ella, usted efectuaba, nosotros, nosotras efectuábamos, vosotros, vosotras efectuabais, ellos, ellas, ustedes efectuaban. Álvaro efectuaba cómodos pagos mensuales. Evaluar. To evaluate. Yo evaluaba. Tú evaluabas. Él, ella, usted evaluaba. Nosotros, nosotras evaluábamos. Vosotros, vosotras evaluabais. Ellos, ellas, ustedes evaluaban. Ellos siempre evaluaban los buenos beneficios del negocio. extenuar, tú exhaust, yo extenuaba, tú extenuabas, él, ella, usted extenuaba, nosotros, nosotras extenuábamos, vosotros, vosotras extenuabais, ellos, ellas, ustedes extenuaban el entrenador extenuaba a sus estudiantes. Fluctuar. To fluctuate. Yo fluctuaba. Tú fluctuabas. Él, ella, usted fluctuaba. Nosotros, nosotras fluctuábamos. Vosotros, vosotras fluctuabais. Ellos, ellas, ustedes fluctuaban. El precio de los zapatos fluctuaba entre $30 y $40 dólares. Graduar. To graduate or to calibrate. Yo graduaba, tú graduabas, él, ella, usted graduaba, nosotros, nosotras graduábamos, vosotros, vosotras graduabais, ellos, ellas, ustedes graduaban. Mi padre graduaba la presión de las llantas de su auto o de su carro. Graduarse. To graduate. Yo me graduaba. Tú te graduabas. Él, ella, usted se graduaba. Nosotros, nosotras nos graduábamos. Vosotros, vosotras os graduabais. Ellos, ellas, ustedes se graduaban. Cuando yo tenía cinco años, ellas se graduaban de la universidad. Habituar. To accustom. Yo habituaba. Tú habituabas. Él, ella, usted habituaba, nosotros, nosotras habituábamos, vosotros, vosotras habituabais, ellos, ellas, ustedes habituaban. Nosotros habituábamos a hacer mucho deporte, pero ya no lo hacemos. Insinuar, to insinuate. Yo insinuaba, tú insinuabas, él, ella, usted insinuaba, nosotros, nosotras insinuábamos, vosotros, vosotras insinuabais, ellos, ellas, ustedes insinuaban. Ellos insinuaban que yo estaba muy gordo. Perpetuar To perpetuate, Yo perpetuaba, tú perpetuabas, él, ella, usted perpetuaba, nosotros, nosotras perpetuábamos, vosotros, vosotras perpetuabais, ellos, ellas, ustedes perpetuaban. Ella perpetuaba su cultura en sus hijos. Situar Situate. Yo situaba, tú situabas, él, ella, usted situaba, nosotros, nosotras situábamos, vosotros, vosotras situabais, ellos, ellas, ustedes situaban. Nosotros situábamos la playa en el mapa. Descontinuar To discontinue. Yo descontinuaba. Tú descontinuabas. Él, ella, usted descontinuaba. Nosotros, nosotras descontinuábamos. Vosotros, vosotras descontinuabais. Ellos, ellas, ustedes descontinuaban. El almacén descontinuaba estos zapatos porque a la gente no les gustaba mucho. evacuar to evacuate Yo evacuaba, tú evacuabas, él ella usted evacuaba, nosotros nosotras evacuábamos, vosotros vosotras evacuabais, ellos ellas ustedes evacuaban. Nosotros evacuábamos el edificio cada vez que había un temblor. Círculo de verbos número 13. Imperfecto de los verbos terminados en AR. En este video estudiamos los verbos acentuar, actuar, continuar, efectuar, evaluar, extenuar, Fluctuar, graduar, habituar, insinuar, perpetuar y situar. Muy bien, esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos. Aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces para cada uno de los pronombres personales y así poder conjugar. Estos 12 verbos en el tiempo imperfecto. Spanish Verb Conjugation: La conjugación de los verbos en español.